Un tribunal de esta ciudad de San Francisco de Macorís negó la libertad condicional hecha por el condenado José Silvestre Lemoy, acusado del asesinato del abogado Adelvis Evangelista Cordero. Lemoy deberá permanecer cumpliendo la pena de 20 años. Familiares del hoy occiso manifestaron conformidad con la decisión del tribunal. Bueno, hasta ahora nos sentimos bien porque en verdad él no se merece la libertad condicional porque lo que él cometió... ...nos ha afectado a nosotros grandemente... ...todavía nosotros lo vivimos como el primer día... ...y bueno, nos sentimos agradecidos con la jueza... ...vamos a seguir luchando hasta el final... ...para que se mantenga en prisión. Bueno, el pie, psicológicamente, espiritualmente... ...es un dolor que no tiene recompensa... ...mi hijo está muerto... ...sin esperanza de revivir y yo...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 amarrado de las manos con un trapo y los pies con una correa de color negro. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.